Y bueno, pues bienvenidos a este recital de poesía. Muchísimas gracias por estar aquí presentes eh, para pues esta manifestación del arte tan bonito que de alguna manera busca no solamente tocar nuestros corazones, sino también pues tocar nuestras mentes, ¿no? Hacernos pensar sobre aquellos cambios que tenemos que hacer o sobre qué cosas de la sociedad tendríamos que reflexionar. Y no solo de la sociedad, cosas de la vida. Hola, soy Victoria Gutiérrez Cárdenas, trabajo en PrepaTec Santanita, soy la encargada del área de comunicación y lenguaje y del programa Pasión por la Lectura. Y pues, la actividad que hice fue el recital de poesía contestataria en el TEC Virtual Campus. Este recital de poesía consistió en que los estudiantes, algunos de ellos pasaban voluntariamente a leer poemas que ellos habían escrito con un tema social o poemas que a ellos les gustaban de temas sociales, también hubo por ahí algunos a los que esto de la poesía no les llamaba tanto la atención, pero compartieron textos expositivos relacionados con temas sociales, y bueno, pues una vez que presentaron cada quien su poema, la dinámica fue que los invitados comentábamos que nos llamaba la atención del poema, o, de, o del tema social que se estaba tratando, y al final de todo, pues tuvimos un muro donde pudieron hacer, con notas de la misma aplicación, este, ¿cuáles fueron como sus conclusiones y qué sería como lo valioso para ellos de la poesía contestataria? Mi nombre es Sillán Ramírez. Este, estoy en primer semestre y estoy cursando la materia de Lengua Española, Arte y Cultura con la maestra Vicky. La verdad, se me hizo muy fácil de utilizar este y muy divertida. Ya. Mm. ¿Ya sabes bailar? ¿Bailar? Sí, sí bailar. bailamos okay. mucho. Hasta hubo una parte donde nos pidieron que dejáramos de bailar. Sí, definitivamente. este Como que... Aquí se sentía más interactivo porque aplaudíamos y por, podrían, podríamos decir pues cosas y estar interactuando entre nosotros. Mientras en Zoom pues muchas de las personas solo tienen su cámara apagada o solo se les ve la cara y pues oponen reacciones y ya. Pero aquí sí se sintió más dinámico. Yo creo que me sentí menos nerviosa porque no se me veía la cara, entonces no podían ver como mis expresiones y así, entonces estaba como menos nerviosa, estaba más tranquila y pues sí. Pues el uso de las pantallas me gustó, creo que el, eh, la posibilidad de desplazar también está padre, a los estudiantes de un lugar a otro, eh, esta posibilidad del audio, no el audio, por ahí comentaba el propio lab también la posibilidad de que proyectaran su cámara, en ciertos casos, digo, se podría utilizar para los que quisieran utilizar esa, esa parte de la aplicación, y pues mucho esa interacción, o ¿no? de estar aplaudiendo y de estar demostrando que estás poniendo atención, estás reaccionando a, a lo que hace el que está presentando el, el poema o el texto expositivo. Y bueno, un tip que yo les daría sería que no le tengamos miedo a estas nuevas tecnologías, la verdad es que podemos encontrar algo disfrutable y que a los chicos puede que los acerque a cosas como la poesía que a veces los asusta.